Hola amigos de YouTube, bienvenidos a este su canal Cybertronics. En esta ocasión les comparto un sencillo truco que les ayudará cuando tengan la urgente necesidad de tomar una rica y deliciosa cerveza, pero esta esté caliente. Para esto la podemos enfriar muy rápido envolviéndola en servilletas de papel. Las mojamos y metemos la lata con las servilletas mojadas a nuestro congelador lo dejamos por aproximadamente 10 minutos y cuando volvamos a sacarla notaremos que ya está lista para tomar bastante fría y un poco congelada la servilleta pues eso es todo amigos si les gustó el video por favor denle like y también agradezco sus comentarios sean buenos o malos me ayudan a mejorar únicamente no acepto insultos también si pueden suscribirse me ayudan mucho a mi canal o compartirlo en sus redes sociales hasta la vista